Y se llevó a cabo el lanzamiento oficial del observatorio denominado Voces contra la Violencia, un sitio en la internet para luchar contra el abuso y la violencia de género. El día de hoy se hizo el lanzamiento oficial del observatorio Voces contra la Violencia en el marco del proyecto Incidiendo para la Igualdad en la Diversidad.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 que provoca una gran disparidad entre los datos oficiales y los datos obtenidos por fuentes alternativas, principalmente las organizaciones y movimientos de mujeres. Según los órganos participantes, este nuevo sitio web ayudará a la divulgación de la información en contra de la violencia en nuestro país. Para Noticias 12, Norman Loaiziga. Nicaragua.